Entonces, a ver qué pasa ver? Recordar los nombres de los ¿Qué? Personajes Felicidades de nuevo, me cago en la puta 8 este segundos, Adil Crilin, Pau, Roto, hermano, crilin, Kirillin. ¿Cuántos podrás no. adivinar? Oop. En verdad, en latino oop. Tiene que llamarse up, ¿no? Sub. Ah, por up Digo, ¿qué? Este personaje es muy fuerte Beerus. <risa> Su nombre es <risa> Hermano más fuerte si sí yo No te... No, eh Y yo ya Yancha, amigo No vea el cormillo El cormillo del lobo, ¿sabes? El cormillo del de... de lobito, tío este personaje Eh... Mr. Topo Mr. Topo Topo Topo tamar madre, Topo Krilin La Topo, ¿no? Vale Eso eh, compadre... es, compadre... Pan No, Videl Videl, hermano Nos ¡Ay! ¡Hijo de puta! Si lo, necesito, lo he dicho bien poner pausa. <risas> Dabra, cabrón Topo, topo, pan, era pan, era pan, era pan ¿Dabura? Ahora, ahora. ¿Dabura? ¿Dabra no? ¿De toda la vida, compadre? Y yo, el Kaioshin, tío El, nombre de este personaje. el sagrado es el, el, el Kaiosama. bueno, Kaioshin ellos que en el, en el juego siempre decía Kaioshin, lo siento es? Este es Tenxian, ellos No vean cómo tiene uno suyo, el Tensian. Tenshin Han, eh Los Dabura, eh este Todo-chan, cabrón, adiviné a Pan, eh Tien Todo-chan, bueno, se nos ama, bueno Lo he dicho kawaii. No me acuerdo de este nombre, tío mm, Drompa, Pompa o algo te así, te no te me acuerdo Ah, Vermoon, o no sea, Vermoon, ¿no? No, no veas Black Goku. Goku Pero se nos ama, no es todo el Santo monos, ¿sabes? Vermoon, ese no me acordaba, ¿veis? No me matéis, por favor, que yo, Super Dragon Ball Hermano, Mr. Satan, con el pelo en el pecho, churra, arma ahí un torneito ahí, son azul, y tres, y así, pum, pum, pum, <risa> oh, guapísimo, matoa, eh? eh Hermano, Dodompa, no, Dodompa no, hermano, ¿cómo se llamaba? y no me acuerdo ya, ahí yo, trache, estamos, así, ah, yo, Dodompa, Dodoria, claro, me he confundido, muy, muy rápido Eh, Broly, Super Broly, Mr. Satan, mejor ¿no, de la combate, Dodoria, es? Dodoria era, ahora, Dodompa dicho, Broly, Dodoria, eh Hermano, muter Rossi, yo toda la vida, el maestro Dende, ellos. Que te pega con la, con la pizza y no veas, ¿eh? Maestro <risa> eh Calífula, algo así, ¿sabes? Se llamaba Calígula, Calífula. Y hermano, la Gine, es la hermana, metafo ¿Cuál es el nombre de...? Eh, la y yo, eh Dodonpa, Pop, eh, Pop, eh, no me acuerdo, tío, Pop, eh... Popo, Popo ellos ¿sabes? paranoia, jime, eh Paranoia, jime eso Hermano, este se llama, compadre Tau Pai Pai Tazasim, Kapu De una ¿Quién es la madre de Goku ¿En serio? Qué paranoia Bro, este es un Namekiano cualquiera Namekiano <risa> Namekiano es un, es un Dende, ¿vale? Pero plan tenía que hacer el rol eh, No me acuerdo Mr. Paul Mr. Robot Mr. Jacob Jacob Sí, cabrón, esa es buena, ellos. Jodido. eh. Jodido, Voy a toa, hermano. Eh, el puto. Sama, tío. Maestro el Keirin, tío, eh. Literal, va toda, la gente, va y si Eh, Barduk, eh, ellos, hermano. Bardock. De una, Karim, ¿sabes? Me hace un muy eh, Yansai, y yo, espera, compadre, espera, espera, no me lo digáis, no me lo digáis, no me lo digáis, eh. Yansai, Eh, no me acuerdo de su nombre. Sí, no o sea, Es que no ellos, es que, hermano, el, el, como te lo decía en español un cerulín ellos, o sea, perdón, un celulín, digo, y yo un y yo, cómo se llamaba? Y yo los nombres, lo, lo, lo, me celulines usa llavín, ya ves, tío, Va muy rápido. No me acuerdo, esto sé que era un man, ¿sabes? el de la temperatura, no me acuerdo. Automagueta, no veas si tiene lo tuyo duro. Hermano, ya ahí, el puto bicho este, no me acuerdo de su nombre. Magueta, rarísimo. ¿Cómo no se que llamaba? Poner pausa. Eh, hermano, eh, más cambiado los colores, ¿no? O sea, bueno, no pasa nada, ¿no? Me ha cambiado los colores, ellos. Hermano, pues ellos, de, de una, ¿no? Eh, eh, Goguetas, pero más cambiado los colores, está mal, ¿no? O sea, está mal. Esto, ¿Qué colores son? ¿Qué colores son estos? Están cagados. Sara pero qué raro, ¿no? Hermano, número 17. ¡Boom! Ah, es de Broly Por eso Ay, tiene unos colores Broly, raros, ¿no? 17. Ah, Vegeta Espérate. Hermano, esto es imposible. Esto era. Eh, hermano, esto era el Vegeta falso que estaba flipado de otro universo con Goku y con Vegeta. Vegeta falso. cuenta? Esta es la película de Broly, claro. ¿Tarble se llamaba, en serio. Uh. El Vegeta falso. Ellos, <risas> este eh, de toda la vida, capa el ellos, Napa, Napa. ¡El Napa! No, na pa, el hombre calvo. Napa. Bomba napal. Napa. Eh. Hermano, cuidado. Eh, es verdad. El niño del Fortnite. Eh. De Grey. ¡Eh, Goku! <ríe> Me he <equivocado>, ¿vale? <ríe> el Jiren y yo de toda la vida, compadre. Napa, na, pa, eh, nada que ver. link? <ríe> <ríe> jiren. Eh, baba. Baba. Uriba baba. <ríe> Uriba baba. Uranai baba. Español. ¡Hermano, eso me pillado! ¡Dragon Quest! ¿Eso de qué es, eh? Para ti, ¿cuál es el personaje más fuerte de a qué lo ha adivinado? ¿Granola? Vaya paranoia. ¡Burman Tai! Esto es nuevo. y yo, quién es eh? ¿Tú quién eres, amiga? ¿Jiru? Falso. ¿Bulma o... o Bulba? Y eso son películas que no he visto, eh. Esto es de la pola de la bola del principio. ¿Eh? ¿Qué? O sea, no me acuerdo el nombre, bro. Garlic Jr. Apaga. ¿Cómo? ¿Cómo que Garlic Jr.? O sea, ¿tuvo un hijo o Garlic? ¿Cómo que marron? Súper extraño, a eso no sé de qué es, tío. ¿Una novia? ¿Una novia no, de cría? ¿En serio? Hostia puta, eh. Picolo. Qué raro, ¿no? Eso. Hay cosas un poco... Y yo, número 16, y yo, la novia de. La churri de grelin, loco. Se llama Perdón, yo he dicho 16, 18. O sea, literal, la ha like, cagado. No me acuerdo de este man, un callo, sea Un eh, garlic. Qué raro. Kibito, ello. Hostia, este personaje me encantaba, bárbaro, no me acuerdo. No me acordaba de este man Bubaba Del este nombre de este Este era un personaje ridículo ¿Cómo se llamaba No me acuerdo Y que eso es Super Dragon Ball, locos que esto de ¿Quién se acuerda el nombre del personaje este? ¡Monaca! Madre mía, os acordáis vosotros, ya lo habéis visto, El Cayo del Este. Esto era un androide, esto es el número 23, compadre. Paranoia. El hombre de los pezones, le llamo yo. Droide, el 19. 19 Estamos bien, de los androides Bien, suspendidos Este es el de los putos planetas, hermano Sin que ni de coña Este es el de la galaxia, imposible Gowas Impo Eh... Gohan, hermano, fumándose un canelo en el 70, ¿no? Gowas Paranoia Sí, yo también Goten Vaya paranoia Eh... El puto doctor que era este, tío Goten, súper extraño, ¿sabes? <coughs> Son súper extraños las vestimentas. Eh, Ratatouille, el hermano de Bills. Eh, Champa, no es el Champa, lo sé. Doctor Gero, Guerrero. Kitela, ¿sabes? Que esos son muy raros. Radillo de toda la vida. O sea, si me pones los de. O sea, los de, de Si me pones toda la galaxia, imposible. Ese era Goten, eh, pero más crecido. Súper extraño. Eh, Jinju de toda la vida. Kitela, Raditz eh. Qué raro, ¿sabes? En plan, son un poco raros. Algunos de ellos, plan, no me acuerdo. Es imposible. Hermano, el Kaioshima, los el Marvao. Gigi, No me acuerdo. Sama, sama claro, Sama. Gigi Force. Te cambia el cuerpo. Hermano, el cayo el Sama de la muerte, ellos, ¿eh? o sea, de toda la vida. O sea, el cayo. Es que no tiene más, o sea. Eh. Cooler. Se llamaba Cooler, ¿no? Era como Freezer, pero falso, ¿no? Ah, no, Hit, hermano, lo ha cagado. ¿Eres? Cooler es otro, tío. Era Hit, era Hit. Eh. Furro. No me acuerdo los tres hermanos lobos. No me acuerdo, hermano. Wolf. La bandería, Perfecto. Este era Illo, el eh, Junior, tío, el Group el Junior El pilaf No me acuerdo del cerdo, no me matéis, tío. Eh. Jamón. <ríe> no me acuerdo, no me acuerdo. lo Increíble. Cure no es canon. Claro, claro, no, no me, me he equivocado. Hermano. Goten, Illo y, Go y yo, Goten, digo. No vea, ahí No vea. Eh. Eso ya. Bueno. ¿Sabes? Célula con una maza. Jamón. <ríe> Ser y yo son donde sale, champa. Ese picolo, qué raro, eh. ferma que para no es donde sale. Paranoia. paranoia. Eh, el, número, el número 15, tío. Champa. El 17, cojones, perdón. Android, ¿Y, Android, y yo, hermano, chicos, lío que tengo con con los androides. Eh, el tenano, <risa> <risa> el tenano de mi pueblo. <risa> Lemo, pa' ti mi remo el Hermano, el hombre barbudo. No me acuerdo de este dios, tío No me matéis, Super Dragon Ball con los dioses y no vea Eh, Trun, eh, del 2022 Rollo primar, versión primar Eh, Trun del primar no lo sabía, gente, Trun del primar eh, hermano, ¿dónde va con la cara esa que me lleva de pan? No me la sé, rarísimo, man, pero... Videl Hermano, qué pesado eres, ellos, Satán y Videl, tío ¿Y yo mucho no era Tío, este tiene un nombre Súper guapo, tío Motaro Yajiro, veis Son muertos Yoshiro, ¿no? Y de del Papa Siempre me equivoco Es que tiene la misma Tiene el mismo pelo Campeón, pibardo Pero otro color Sabetela Espérate que lo que sé que eres... Tú tienes la receta La fórmula secreta Vegeta. <ríe> <ríe> <ríe> Yajiro, de el rock Perdón, vais a, a liro eh, De rápido Hermano, este tío Te lo ha quedado un cacharro Pero gigante Le ha echado poco tabaco Y mucha, mucha sustancia No sé vosotros sabéis el nombre de los dioses. Yo la verdad es que el nombre de los dioses no cae. Tú, Tú tienes la de receta. yo, pica chichi! ¡Te pica el chichi! guarra ¿Cómo que mil? ¡Leche! ¿Qué dice, hermano? sé quién es? ¡El calígula! ¡Calúfila, ello! ¡Calúfila! ¡Calúfila! ¡Calúfila! ¡Calúfila! ¡Calúfila! es esa paya! ¡Calúfila! Espérate que, que pienso, ¿vale? Creo que no freezer, ¿eh? Aún disfruto bien de la saga de este personaje. Freeze, salsa, congelador. Hermano. El Jiren, el Jiren con tráfico. Hermano, ¿pero eso qué? Jiren GTA. goma. no veas si... Madre mía, qué nombres, tío. Hermano, si no eres Bulma, eres Bulma anciana, ¿sabes? Eres Bulma, cápsule core, Bulma. Si no formado. Super raro. Bulma, tío. Y yo, Bubu. Hostia, qué guapo. Han puesto el bubú de... Bubu Goldo. El bubú de... Qué guay, tío, del juego. Creo que ese de no de es que Freezer, traje, ojo Creo que, el, que no es Ay, no. brava, no, o sea, como para saberlo Ay, qué mono, tío Cómo se llamaba el... Qué mono era, tío Gregory Hermano, Gregory se llamaba el Bugoldo La guía de los autopistas Intergalácticos, si el otro se llamaba Jacob Este se llama Gru Hermano, por ahí van los tiros, ¿no? Mierda, ¿cuál es? Eh? Gamma número 2, qué paranoia, ¿eh? En la vida, este sí que no me acuerdo Sería una, una barbaridad decir algo. Eh. Blue Mon. Blue Mon, hermano, porque es azul. ¿Cómo era este, man? butter Casi casi. Esta es <risas> bonus. Tío, el Semo, se el cero, tío. ¿Cuándo va a llegar Play Quiz a mi stream? Gracias por la reaccionar. Play Quiz, gracias por reaccionar. El Wiz No vea. Eh, Trun eh, del 2022, rollo primar, versión primar, eh, Trun del primar. No lo sabía, gente.